Bueno, hola, hola, hola, gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan de bueno? Eh, nada, bienvenidos a la clase de hoy, martes 25 de febrero del 2020. Hoy eh, hubiera estado cumpliendo años Néstor Carlos Kirchner eh, y, y también eh, José de San Martín. Así que, bueno, nada, dos datitos para tener en cuenta. 25 de febrero del 2020. Eh, nada, bienvenidos a la clase de hoy. Eh, gracias por estar ahí. Hoy es eh, una clase en estreno. Vamos a ver Marte en cada signo. Y después vamos a ver dónde tiene Marte. Kisilov, Axel Kisilov, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para los que lo conocen, a Axel Kisilov, que me pidieron tanto la carta, eh, les pido que a medida que vamos eh, interpretando eh, Marte en cada signo, ustedes vayan apostando. ¿En qué signo podría llegar a tener a Marte eh, Axel Kisilov? Ese es el desafío de la clase de hoy. ¿sí? Eh, nada, les pido que participen un poquito más del chat. Yo voy a estar... Esta clase es en estreno, así que voy a estar muy pendiente del chat. Yo sé que a veces escuchar, mirar y escribir no es de lo más fácil... Pero es eh, la mejor manera de aprender, preguntando, eh, sí, estando ahí activos en la clase. Eh, así que nada, no sé si estoy bien ubicado acá. Espero que sí. <ríe> bueno, por las dudas me pongo más acá. Eh, así que bueno, eh, Vamos a ir viendo, pero antes les pido un favorcito. En primer lugar, que, que le den like al video, eh, así podemos llegar a más personas. Eh, en segundo lugar, que... Eh, que se suscriban al canal si no están suscriptos es gratis eh, me dan una mano una mano importante a mí eh, y que le den click a la campanita cuando le dan click a la campanita les va a aparecer eh, si quieren que les avise de todos los videos que yo subo si quieren personalizarlo o si sí, ninguno ningún no quieren que les avise de nada den clic a todos así cada vez que yo subo un nuevo vídeo les avisa y ustedes están pendientes yo nunca miento en el título eh, ni, en, eh, ni en el cuerpo tampoco eh, lo que digo en el título es lo que hablo en el video. Entonces ahí ustedes pueden saber, ah, este tema me interesa, este tema no. Porque yo entiendo que como mi canal es un canal ecléctico, hay de todo. Principalmente de astrología política, pero tienen de todo. Así que, eh, nada, gracias por estar ahí. Y suscríbanse, Delen, que, que me hacen un favor a mí. Eh, bueno, vamos con Marte en cada signo. ¿sí? Eh, si cuando nacieron Marte estaba pasando por el signo de Aries, ¿sí? en primer lugar tenemos que decir que estaba en su domicilio, o sea, estaba fuerte. ¿sí? Estaba muy fuerte. ¿Cómo son? Las personas que por nacimiento Marte está en el signo de Aries. Son impulsivos, son muy activos, son enérgicos, tienen un espíritu conquistador. Y son muy, pero muy competitivos. Son personas con iniciativa, pero que tienden a no terminar lo que empiezan. Guarda con esto, ¿eh? Son personas con iniciativa pero que tienden a no terminar lo que empiezan. Eh, no dedican mucho tiempo a reflexionar antes de actuar. Son directos y son muy impacientes. ¿Qué pasa si cuando nacieron, Marte estaba en el signo de Tauro? Con Marte en Tauro... Los hace constantes, pacientes, persistentes y testarudos. Son personas con gran fuerza de voluntad y determinación. Buscan actuar con estabilidad y seguridad. Se autoafirman mediante acciones concretas. Bien, ¿qué pasa si Axel Kisilov hubiera tenido... Marte en Géminis, a lo mejor sí. Eh, son personas muy activas y rápidas en el terreno comunicativo. Versátiles en sus acciones. No centran toda su energía en un proyecto, sino que tienden a trabajar en varios a la vez. Su curiosidad les lleva a actuar en ámbitos diversos. Y sus intereses e iniciativas pueden ser variables. Bueno, vamos bien hasta ahí. Ya tenemos eh, los tres primeros signos del Zodíaco. O sea que eh, vamos para el cuarto y con eso completamos uno de cada eh, elemento. Vamos para Marte en cáncer. ¿Qué pasa si la persona su Marte estuviera acá? Eh, son influenciados por las emociones, son personas muy poco objetivas a la hora de actuar, ansían ser deseados y necesitados por otros, y se autoafirman cuando están cuidando y protegiendo a los demás. Muy sensibles y algo tímidos. Su impulso sexual se ve afectado por los sentimientos. Y son muy poco competitivos. ¿Qué pasa si el Marte, en vez de estar en cáncer, lo tuviéramos en Leo, otro signo de fuego. A, eh, les recuerdo que Marte es el regente de Aries, un signo de fuego, y el regente antiguo de Escorpio, un signo de agua. ¿sí? A Escorpio yo ya les dije que lo, el regente antiguo es Marte y el nuevo regente es Plutón. Entonces, siempre tiene de las dos energías. Los planetas que tienen, reciente, antiguo y moderno, como es el caso de Escorpio, como es el caso de Capricornio, de Acuario y de Pisces, eh, siempre tienen de ambos planetas cosas. Bien. Vamos a Marte en Leo. Personas de gran voluntad e iniciativa competitivos y con cualidades de líder. Necesitan ser reconocidos y valorados por lo que son. Le, gustan, le gusta impresionar a los demás, pasionales y de impulsos y emociones fuertes, cálidos, afectuosos y a veces teatrales o dramáticos. Siempre Leo es teatral en todo, con todos los planetas. Orgulloso y poco tímidos. Yo seguro que no tengo Marte en Leo, porque yo soy muy tímido. Marte en Virgo. Si estuviera acá el Marte de Axel Kicillof, ¿qué pasaría? Son personas críticas y analíticas que prestan mucha atención a los detalles se autoafirman siendo eficaces prácticos precisos perfeccionistas y muy trabajadores sus impulsos sexuales pueden estar algo reprimidos comprensivos a la vez que exigentes canalizan su acción sirviendo a los demás Marte en, Vir, eh, sí, en Virgo, era lo que estábamos interpretando. Marte en Libra, el signo solar de Axel Kisilov. ¿Podrá estar el Marte de Axel Kisilov en Libra? Vamos a ver. Personas tranquilas que expresan su energía de una forma refinada, se autoafirman buscando el equilibrio y armonía en sus relaciones. Su impulso sexual puede verse frenado por su necesidad de valorarlo todo. Diplomáticos, respetuosos, no le gustan las discusiones, buscan interactuar con los demás sin imponerse, huyendo de los conflictos. Marte en Escorpio. Si el Marte de Axel Kisilov estuviera en Escorpio, diríamos que, eh, que Axel Kisilov es ambicioso, es intransigente, es magnético y con carisma. <coughs> Perdón. Eh, son personas apasionadas, de emociones intensas e impulso sexual fuerte y poderoso. Tienen una gran resistencia y luchan por lo que desean. Muy profundos, llegando a veces a resultar misteriosos. ¿Cuánto misterio encierra Scorpio, no? Casi todos los planetas en Scorpio representan el misterio. Marte en Sagitario, donde Axel Kicillof tiene la luna. ¿Sí? estará con la luna el marte personas idealistas y filosóficas que actúan según sus convicciones independientes en su forma de pensar son divertidos y su energía resulta inspiradora para los demás apasionados, entusiastas directos e impulsivos poco partidarios del compromiso amantes del riesgo de los retos y de la libertad. De mente expansiva y espíritu aventurero. Buscan aprender y explorar terrenos desconocidos. Marte en Capricornio. Yo ahora les voy a... Eh, después de que veamos dónde está el Marte de Axel kisilov eh, y que se lo interpretemos a Axel, eh, les voy a explicar algo que tiene que ver con las casas, eh, porque en la clase anterior eh, surgió esta duda, eh, y, y entonces voy a tratar de explicarlo a ver si se puede llegar a entender. Bueno. Marte en Capricornio, vamos. Aunque sus impulsos son fuertes, son personas prácticas y con mucho autocontrol y disciplina, que temen el rechazo, ambiciosos y determinados en sus objetivos, trabajadores, ordenados, organizados, constantes y competentes. Son tradicionales, su acción es tenaz, ...y se centra en realizaciones concretas y en conseguir un buen estatus social y el reconocimiento. Persiguen sus propios intereses hasta conseguirlos. Bien, ¿qué pasa si Axel Kicillof tuviera Marte en Acuario? ¿Qué le deberíamos decir? Bueno, que son innovadores, progresistas y vanguardistas en sus acciones de mente flexible, abierta y liberal, son personas poco convencionales, originales y algo impredecibles, les gusta experimentar y les atraen las cosas más curiosas, persiguen sus objetivos de una forma independiente, pero les gusta trabajar en equipo y a menudo sus intereses están relacionados con la humanidad en general. Me gustó, ¿eh? Ese Marte en acuario para, para Axel. Lo veo muy representado ahí. Si me estuvieron siguiendo, podría llegar a ser, ¿eh? Vamos a ver. Eh, les juro que yo no me acuerdo, ¿eh? No les estoy haciendo una broma. Eh, no me acuerdo dónde estaba el Marte de, de Axel Kicillof. Eh, Marte en Pisces, en el último signo del Zodíaco. Son personas sensibles, intuitivas y con mucha imaginación, atraídas por lo místico. Su impulso sexual está ligado a sus emociones y buscan nuevas sensaciones. Son compasivos y no le gustan los conflictos, los conflictos perdón, ni los enfrentamientos. ...inconcretos y con dificultad en la acción... ...poco prácticos y algo soñadores... ...¿sí? Eh, una cosa que hay que tener en cuenta es que... ...Marte, en cualquier signo... <coughs> eh, ...representa... ...la violencia, la pasión... Y la conquista. ¿Sí? Esas serían las tres particularidades de Marte en cualquiera de los signos. Es la supervivencia, es la acción, la energía, la fuerza, el movimiento y la audacia. De ahí se desprende cuando uno hace, dice, bueno, el planeta puro es esto. A ver cómo actúa cuando se matiza. Con la energía de esta constelación, que no deja de ser un grupo de estrellas, de planetas. Eh, bueno, ¿vamos bien? A ver, ¿me dicen ahí en el chat? Vamos muy bien, vamos muy bien. Bueno, seguimos entonces. <ríe> vamos a ver dónde tiene Marte Axel Kisilov. ¿Ya arriesgaron? ¿Ya pusieron sus apuestas? A ver, quiero ahí a todos, a todos opinando dónde está ubicado, según lo que leímos y por lo que conocemos de Axel Kicillof, el Marte de él. Wow, ¡En acuario! Muy bien. Marte en Acuario. Creo que fue el que yo dije, ¿no? No me acuerdo. Sí. Innovadores, progresistas y vanguardistas en sus acciones. Yo por eso lo pensé que él podía ser en Acuario. De mente flexible, abierta y liberal. Son personas poco convencionales, por eso también. O sea, él es muy poco convencional.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 Ahí voy a estar en el estreno, en el chat, viendo a ver quiénes estuvieron siguiendo y e hicieron sus apuestas. <coughs> eh, así que, bueno. Bueno, les voy a explicar el tema de las casas. Eh... a ver a ver si pueden seguirme este es el planeta tierra y este es el cielo ¿sí? vamos a suponer que en el planeta tierra no hay montañas no hay edificios no hay nada vamos a suponer que es redondito redondito sí eh, parejito y acá tenemos el horizonte si nosotros nos paramos con un telescopio en este punto y comenzamos a mirar ¿sí? desde el horizonte del este hasta el horizonte del oeste, o sea, hacemos un barrido por el cielo de este a oeste, lo que vamos a ver, o oh, de oeste a este da igual, ¿sí? Lo que vamos a ver es todo este cielo, ¿sí? Entonces, si yo estoy parado acá y miro con el telescopio hacia acá por una cuestión de perspectiva ¿Sí? yo voy a tener esta visión únicamente únicamente voy a ver a través del telescopio esta partecita del cielo esto que les estoy explicando es astronómico, no es astrológico ¿Sí? pero igual para las personas que tienen ese deseo por saber, y de, pero ¿de dónde salen las casas? ¿Sí? Bueno, salen de ahí, del de ángulo de visión que podemos tener ¿sí? de esa porción de cielo. Por eso es que eh, cuanto más nos vamos al Ecuador, más parejas son las casas. ¿Sí? Porque estamos más en la mitad y eso hace que veamos porciones de 30 grados, todas iguales. En cambio, si yo me paro acá, que no estoy en el Ecuador, estoy en Buenos Aires, o sea, estoy en, el ex en, en un extremo, en el sur, ¿sí? eh, Voy a ver, por la época del año, ¿sí? eh, Voy a ver la casa 7 menos grados la casa 7 de Axel eh, es desde 0 casi 1 grado hasta eh, casi 26 grados o sea de 25 grados y la casa 12 la voy a ver mucho más grande ¿sí? Desde los 18 grados de Libra, o sea que tengo 12 grados hasta Escorpio. Todo Escorpio, o sea ya tengo 42 grados. Y todavía un grado más de Sagitario. O sea que tengo 43 grados la casa 12. Es el ángulo de visión. Eso en la antigüedad se calculaba haciendo cuentas que para mí son inentendibles, nunca las estudié aparte, es, es algo bien astronómico, en algún momento la astronomía y la astrología iban de la mano, iban juntas. Eh, yo lo que sí aprendí, porque yo cuando aprendí astrología no existían los programas en internet, no, no existía internet por lo menos en esta parte del mundo, por lo menos para el común de la gente. yo sí, imagínense que yo astrología empecé a estudiar en el año 88. Eh, así que, nada, yo aprendí como se aprendía en ese momento, haciendo la cuenta manual, pero no haciendo todos estos a logaritmos y, bueno, y un montón de cosas que son netamente astronómicas sino con dos libros este lamentablemente no lo tengo acá pero después eh, después lo voy a buscar para mostrarles con las efemérides que yo les dije trae todos los movimientos planetarios desde 1940 hasta 1921 hasta el 2040, este hay de más, hay de menos, ¿sí? <coughs> y otro libro que se llama Tabla de Casas. Eh, con eso se hacen unas cuentitas, que son sumas y restas, no es tan difícil, eh, y se determinan dónde están cada una de las casas. Yo no sé si hoy vale la pena enseñarlos, Enseñarlo en un video me es muy difícil, por lo menos a mí me va a costar mucho explicarlo. Pero bueno, podemos hacer el intento. Eh, pero yo no sé si hoy por hoy vale la pena enseñarlo cuando en realidad entras a internet y hay un montón de sitios como Grupo Venus, como... Eh, Astropampa, como eh, carta natal.es, eh, que sé, yo, y tantos otros, que ya te levantan toda la carta. Eh, así que bueno, los que... Eh, también tenemos que ver, a ver, porque yo mucho no entiendo de esto. Pero tendríamos que ver si alguno quiere este programa eh, que tengo yo, que es el Astroboard 2000. Eh, eh, ver de qué manera se los puedo mandar, si se los puedo mandar, no sé. Eh, eso lo podemos llegar a averiguar. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que la hayan pasado bien. Yo la pasé muy bien haciéndola. Eh, y La próxima clase El jueves 27 De febrero eh, La vamos a hacer en vivo Y ahí vamos a hablar Un poquito más <coughs> Disculpen, estoy terrible de la voz eh, Como verán en Mar del Plata Ya empezó el invierno Así que nada me afecta estos cambios de temperatura eh, vamos a hablar en la clase en vivo sobre las particularidades y generalidades de el sol es como una clase complementaria del sol, la luna, mercurio venus y marte eh, no en cada signo, sino las generalidades. Entre ellos eh, vamos a hablar sobre el factor biológico y fisiológico eh, que afecta a cada planeta. Como para darle un, eh, un marco más, más definido. Y entonces ya sí, en la siguiente clase, poder empezar con Júpiter. Eh, las eh, siguientes clases después de, del jueves 27, que sería, a ver, eh, el martes 3 de marzo y el jueves 5 de marzo, van a ser grabadas. Eh, y después vemos cómo seguimos. Pero para esas dos clases van a ser grabadas porque yo no voy a estar en Mar del Plata. Eh, sí voy a estar eh, en el chat, por supuesto, pero eh, no voy a estar acá en mi casa, entonces van a estar grabadas sí o sí. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Eh, gracias por haber compartido esta clase conmigo. Y nos volvemos a encontrar entonces el... Jueves, este jueves eh, 27 de febrero en vivo. Chao.